Hola amigos de YouTube, aquí JM en un nuevo video, se preguntarán por qué estoy hablando así, yo también me pregunto lo mismo <ríe> Antes de mostrarle lo que han venido a ver, quiero agradecer a todos porque ya faltan casi 30, o sea 30 suscriptores para llegar a los 7000 Y revisando mi canal me di cuenta de esta barbaridad, ¿Cómo puede ser que me vea tanta gente y no estén suscritas Suscríbete por favor Suscríbete Estoy preparando el especial 7000 En serio, gracias, gracias Si llegamos a los 10.000 me tiño el cabello de azul No voy a decir más nada Bueno, dentro vídeo antes que nada explicar que yo grabo mis videos y juego con mis amigos de madrugada y lo hago en un sitio que está todavía en construcción, no lo hago en mi habitación como tal porque en este sitio hay menos ruido, hay más espacio, eh, puedo hacer gritar lo que quiera y no molesto a nadie, entonces eh, resulta que eso, algunas ventanas no están cubiertas y se metió un murciélago, esto fue lo que pasó bueno muchachos, a mí me acaba de atacar ese murciélago Y no sé qué está pasando porque está ahí tirado Rayos, 2020, 20, qué está pasando Me da miedo esa madre, güey, mira. What the fuck Bueno, mi gente, aquí tengo un destornillador este el murciélago, lo voy a voltear Por la ciencia Ay, no, si sí está vivo, güey Movió la trompita Ay, qué miedo No, güey, chingue su madre bueno, por cuestiones de protección tengo esto y un palo. Bueno, y ahora voy a proceder a mover al individuo a ver si está vivo. Pues está, ay, oh shit. Está moviendo. Ay, güey, ay, güey. Ay, güey. Está vivo. Está más vivo que yo. Ay, no mames. Ay, no mames, te calando, weón. Está bueno. Lo alboroté, ¿qué hago? Ah, yo bajé por seguridad. Voy a volver a subir a ver si está allí. Tengo miedo. No lo veo aquí. No lo veo allá. ¿Dónde estará el murciélago? Antes que nada decirte que te suscribas me ayudaría muchísimo Y gracias por quedarte hasta el final del video, aunque es muy corto Pero <ríe> no grabé mucho, la verdad grabé esas historias para mi Instagram Fue algo que grabé así súper random, súper rápido Porque me pareció súper curioso que me haya atacado un murciélago Porque antes de que él quedara en ese estado Él me atacó y se pegó contra la ventana Pero está bien, debe estar comiéndose un manguito por ahí Clásico como el campeón. Con el primo Luca. Ya sabes. Si te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Y comenta. Y ya sabes. Si llegamos a los 10.000. Me tiño el cabello azul. Así que suscríbete. Dale al botón rojo. Mira. Ahí. No. No cobramos por eso. güey. Es gratis. Me ayudaría bastante. Que te suscribas. Y sobre todo. Que dejes un like. Porque así lo ven nuevas personas. Chao. Hasta mañana. En un próximo video. Bye.